Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Fonga, espero que te esté gustando mi contenido. En este video te voy a enseñar cómo resolver dos o tres problemas de comodidad a la hora de hacer tus entregas de comida o de transportar pasajeros. Bueno, yo tengo una camioneta Ford Escape 2013, pero el estéreo de esta camioneta no me permite escuchar música ni escuchar videos desde mi celular, así que esta es la solución más económica que encontré. Es un radiotransmisor JW, quiere decir Just Wireless, y aquí te voy a enseñar cómo conectarlo. Te voy a recomendar muchísimo este radio transmisor. es marca JW o Just Wireless, porque Lo único que tienes que hacer es encontrar una estación que esté vacía. La 88.9 está ocupada, 88.7 está ocupada, 88.7 está desocupada. Vamos a presionar cuando aparezca la estación, empieza a parpadear en ese instante ya, 88.7 Y le demos en el radio 88.7 Lo que vas a hacer Give me your phone Vas a prender tu teléfono Vas a irte Al Bluetooth Vas a buscar JW O Just Wireless Just Wireless Bluetooth Connection Success ya te conectaste, entonces ahora lo que vas a hacer, vas a buscar la canción de tu preferencia Y tienes ahí Y estás listo para disfrutarla para mantenerte conectado en caso de emergencias o para que escuches el contenido que quieras de manera privada te voy a recomendar muchísimo unos auriculares de trailero muy parecidos a estos la batería te va a durar aproximadamente 18 horas de uso los vas a cargar en más o menos una hora y media y aquí te cuento cómo conseguirlos cuánto cuesta y cómo conectarlos te voy a recomendar muchísimo estos auriculares de trailero son marca Yamai M98 Wireless Headset con micrófono, esto te va a durar alrededor de 18 horas de comunicación ininterrumpida, lo que te va a ofrecer es este cable el cual pues primero lo conectas a la corriente luego lo conectas aquí a través de estos alambritos te va a cargar tu teléfono una vez que tienes tus auriculares contigo en esta parte es en donde los vas a cargar aquí. vas a hacer que coincidan los vas a meter en esa lucecita te va a indicar que efectivamente se están cargando ves ahora vamos a conectarlos los sacas de aquí vamos a presionar por unos segundos aproximadamente de 10 a 15 segundos tienes que escuchar un tono que te va a decir seguido de otro el primero te va a decir que están prendidos y el segundo que están listos para conectarse, entonces, nos vamos a tu Bluetooth, te van a aparecer M98, aquí le das, los vas a conectar, ya que están conectados, estarás listo para ver y escuchar tu podcast, tu música o llamadas, a quien tú quieras, necesites y desees, y aquí te va esta recomendación de pilón para que le pongas un toque de color a tu carro que será el tema de conversación entre tú y tus pasajeras. Lo recomendar muchísimo es este proyector. Este proyector te va a añadir un toque de color al techo de tu carro. Lo único que tienes que hacer es, mira, es esto el proyector, está aquí y tiene una entrada USB. Follow it. Lo único que tienes okay. que hacer es conectarlo. Conectarlo y mira. Aquí puedes ver la proyección. Vamos a apagar las luces del flash del teléfono para que veas qué chulada. Estando en total oscuridad, mira qué chulada y ahora ve el techo, qué bonito. La experiencia que van a tener tus pasajeros es la siguiente. ¡Wow! ¡Qué bonito techo! ¡Qué hermosa vista tenemos! Consejo final. Es de gran ayuda que mantengas uno o dos cargadores para que tus pasajeros conecten sus teléfonos Android y iPhone. Y para tu seguridad, no te olvides utilizar mascarillas también, alcohol, aromatizante, Lysol. Esto los puedes encontrar en la tienda del dólar desde un dólar. Barato, barato. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Muchísimas gracias por verme. Espero que te suscribas, que comentes y que compartas. Que pasen bonita tarde, noche o mañana. Nos vemos para la próxima y cuídense, portense bien. Suerte a todos y bendiciones. Bye.